desarrollo de la actividad interactiva 2 de la actividad de aprendizaje 3 del curso corto virtual uso de la herramienta microsoft excel 2016 para clic aquí, y vamos a que se cargue la multimedia para iniciar nuestra evidencia Manejo de herramientas Microsoft Office 2016 Excel. Actividad interactiva de desarrollo de habilidades en Excel parte 2. Simón, bienvenido a la actividad interactiva de desarrollo de habilidades en Excel parte 2 correspondiente a la actividad de aprendizaje 3. En esta interactiva consiste en solucionar 10 preguntas relacionadas con la creación de gráficos, formatos especiales e inclusión de fórmulas y funciones en Excel 2016. Necesitamos aprendiz para iniciar la actividad de dar clic en el botón iniciar luego aparecerá una imagen donde puede observar una pregunta y tres opciones de respuesta para esta actividad no hay límite de tiempo recuerde primero revisar los materiales de estudio y complementarios recuerde que contar con dos intentos para dar cumplimiento y que el resultado será remitido inmediatamente u automáticamente a la central de calificaciones ánimo y suerte Tenemos el botón para dar inicio a nuestra actividad. Primera pregunta. ¿La función que devuelve una cadena de caracteres con la unión de los textos pasados como parámetros se denomina? El texto es la respuesta correcta. Excelente. Siguiente pregunta. 2. La función sí. error es útil para... Cambiar el error por un texto U, uh, número personalizado. 3. La estructura correcta de la función sumar punto sí si es A. Ah. Igual sumar punto sí, si el rango, el criterio y el rango suma. Excelente, siguiente. 4. ¿La categoría contabilidad del formato de valores numéricos es útil para...? respuesta correcta es la C. Alinear los símbolos de monedas y las comas decimales en una columna. Siguiente. 5. Si se aplica el formato condicional a una celda con error, está... ¿Qué pasa? Desaparece, pero sigue guardando la fórmula para cuando sea utilizada. 6. Para definir el área de impresión se debe seleccionar el área a imprimir y luego B. Dar clic en el botón área de impresión y establecer el área de impresión. 7. Dentro de las opciones para insertar gráficos se encuentra una denominada hoja de gráfico la cual permite Crear el gráfico en una hoja exclusiva. 8. Para crear un gráfico desde la información de una tabla, se debe primero seleccionar la información. Luego, B. Dar clic en el tipo de gráfico a Insertar desde las opciones en la pestaña y Insertar. Continuar. 9. Para modificar el tamaño de un gráfico se debe qué debemos hacer. C, ubicar el cursor en una esquina y arrastrarlo hasta el tamaño deseado. Y la última pregunta 10, si se desea dar un color especial a una celda que tenga una cantidad superior a 100.000, se debe qué se deberá hacer. La respuesta correcta es la C, elegir la función formato condicional, dar nueva regla dar formato a las celda. Felicitaciones. El resultado es lo suele más plantear. a que siga practicando a través del desarrollo de las evidencias solicitadas. Le damos clic aquí para enviar el resultado al centro de calificaciones y que se guarde nuestra calificación de la actividad. Y ya sin ningún problema la podemos cerrar. Muchas gracias.